Hola, muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo y bueno, aquí detrás podéis ver una canterita y aquí algunas rocas. ¿no? Nos hemos metido por un camino bastante complicado, la verdad, hay rocas bastante grandes, así que hay que ir con mucho cuidado con el coche, además es cuesta arriba, así que ya veremos si podemos llevar todas estas rocas hasta mi casa, que es donde vamos a ponerlas. Para tener una entrada, eh, ya que habéis visto que todo eso es de tierra y cuando llueva pues se va a llenar todo de barro. Así que vamos a poner unas cuantas rocas y bueno, pues aquí estamos llenando la furgo de, de piedrecitas y ya veremos si después, como he dicho, va a subir o no va a subir. Y la verdad es que se nos está yendo el sol, solo nos quedan a lo mejor 15 minutos... Bueno, media hora de, de sol, así que nada, lo vamos a poner y no me entretengo más. Ya os enseñaré cuando estén cargadas todas las piedras, porque hay un poco de trabajo aquí. Bueno, pues nada, ya las tenemos cargadas, verdad las que son bastantes. Mirad, no sé yo si el coche va a poder subir esta cuesta de aquí, porque está todo lleno de baches y de rocas, y también hay arenilla suelta, así que... No sé cómo lo vamos a subir, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, pues todavía no nos podemos ir porque esto es lo que vemos ahora mismo, que es absolutamente nada. Vale, y pongo aquí del lado del conductor. Como veis, el camino, pues no se ve nada de nada, aunque lleve gafas de sol, da igual, porque está justo poniéndose el sol. Entonces, por un camino tan complicado, ir a ciegas, la verdad es que no es nada bueno. Así que nada, nos esperamos a que anochezca un poquito y luego ya tiramos para adelante. Así que nada, de noche con el coche cargado a tope y sin frenos <ríe> No hombre, sin frenos no Pero bueno, ya veremos a ver si aguanta Porque bueno, las ruedas también están un poquillo así sufriendo Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues ya hemos llegado a la casa, como veis es de noche Porque bueno, no podíamos avanzar hasta que se fuera toda la luz y ahí está todo el coche lleno de, de rocas Así que nada, ahora la vamos a descargar de noche Y a ver qué tal se nos da Porque la verdad es que pesan un montón y ya estamos cansadetes Pero venga, vamos a ello Bueno, pues así hemos sacado todas las piedras, como veis ahí Y bueno, este sería el camino que tenemos que hacer Lo que pasa es que bueno, ya muy bien, chino si vamos a poner el camino ahora Así que nada Esto. Así que nada, Pedro Picapiedra eh, Ya se despide por hoy Espero que bueno, os haya gustado el vídeo Aunque bueno, no es que hubiera sido así súper interesante, simplemente pues Aquí cargando piedras <ríe> Pero bueno, como todo ha ido bien pues yo me alegro mucho y ya montaremos el camino porque hoy estamos cansados y no nos da tiempo Porque bueno, a partir de ahora pues ya salgo a las 6, 6 y cuarto de trabajar y bueno, pues ya es más difícil hacer tantas cosas Pero bueno, además dejamos el jardín de atrás, todavía no estaba terminado Así que bueno, vamos a ver si más adelante pues podemos limpiar el, el patio de atrás que vamos a hacer bueno, pues ya hemos echado un poco de gasolina porque la verdad es que ya lo tenía tieso Y lo gracioso de esto es que tenemos aquí a, a, a la televisión de, de Ring ¿Vale? No sé si lo veis Esta televisión de aquí Que la verdad es que da un poco de miedo porque parece que te va, te va a surtir eh, la gasolina eh, La niña de, de Ring Lo cual sería bastante gracioso Pues al fin y al cabo Ahora mismo hay que pluriemplearse Porque el trabajo está muy mal Pero bueno Ya que tenemos un poquito de luz Me voy a despedir Ya tenemos un poquito Un poquillo más de luz Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego